Brenda, adelante Brenda, hola. hola, yo vivo en Chile eh, y increíblemente me cada frase que dijo uy, cómo se llama, que también vive que en Chile, que es chileno Magda. La madre. No, Lorena. Ah, Lorena, Lorena. Eh, la verdad es que yo he, he, he, he hecho varios caminos. Y en el último tiempo, el más cercano fue a través de ID, eh, todo lo que tenía que ver con la cultura eh, judía. Eh, y ahí hay como sensaciones encontradas en mí a pesar de que yo sé que yo tengo que, que hacer un pedazo de camino en este camino, ¿sí? Eh, y creo que, como decía Lorena, eh, el rap lo que hace es simplificar, porque yo estuve leyendo libros, yo decía, pero no entiendo nada de esto, no entiendo nada, ¿Por qué no, por, qué, ¿por qué no dice las cosas tal como son? ¿Por qué, no, lo de, por qué no, no, no, no se hace para que el común lo entienda? ¿sí? Y en eso estoy tan de acuerdo con Lorena, que el rap lo pone, a pesar de que él usa algunas palabras que yo no tengo idea de que lo, que que lo que significan, pero la esencia la hace tan simple que yo por lo menos que tengo nada de idea de, de, de, ya entendí lo que es Hashem, ya entendí muchas cosas, pero me faltan millones. Pero para la esencia está, y eso es lo importante. Eh, también agradecer, porque de una u otra manera, los que, los que no tenemos tanta relación con el, con, con eh, con el pueblo judío, o específicamente con, con la Torá y todo eso, eh, se abre una puerta para que si realmente nosotros podamos decir, a ver, ¿me gusta o no me gusta? Si no me gusta, muchas gracias, hasta luego, y si me gusta, entro. Pero yo sentía que era todo eh, tan complicado de entender, que era como un portazo en la cara. ¿Sí? Entonces, eh, y bueno, los tiempos dicen, que, o sea, los tiempos que vivimos no es, para, no es para estar con puertas cerradas, sino que es para estar con puertas abiertas. Y eso es lo que siento a través del rap, que es una puerta abierta a que uno vea, mire, siente, experimente, entienda. Así que gracias, muchas gracias por eso increíblemente yo como que me salí un poco del grupo he de estado como media ausente yo las leo, ¿eh? las leo, las leo, las leo pero yo no digo nada ¿sí? pero yo sé de algunas cosas que han pasado que han sido maravillosas y casi milagrosas eh, cuando cuando alguien pide por alguien y yo siento, me siento así como, yo digo que así sea, que se dé lo mejor para ti, de Juanita Pérez de lo que sea a quien sea que se le esté, se esté, se le esté eh, dando un buen deseo, yo me adhiero. Y quisiera destacar a Magda. ¿Y ¿Sabes por qué? Porque el mensaje que diste fue tan... Como yo soy media complicada, <ríe> yo creo que tu simplicidad es tan hermosa de ver porque dijiste y hablaste y sentí esa cosa tan maravillosa que no tiene complicación, que habla desde aquí y que habla tranquila, de mucha paz, ¿no es cierto? Y que al momento de comprometerte te tiras de cabeza a la piscina. Y eso es tan bonito, porque cuando uno entra en años... Uno se pone y uno dice, no, pero es que aquí, que allá, y uno busca puros peros. ¿Sí? Eh, pero seguramente que esta, esta cosa tan hermosa de, de esa simplicidad y esa energía tan bonita, te viene no, no de la edad, sino que te viene de... porque tú eres así. Así que gracias por, gracias por espejear eso. Gracias. Eh, yo sé que no participo mucho en, en el grupo pero um, estoy atenta y estoy leyendo <risa> y a mí me pasó igual que a espérate, ¿quién fue? Que, eh, Angie que eh, tú ofreciste, ¿quién quiere ser protector? me pasó exactamente igual, a pesar que yo dije a ah, lo mejor no voy a entender nada de lo que dice el libro pero no importa eh, dijiste, eh, eh, para ser protectora del libro y ya, yo dije, sí, yo quiero no, no pregunté nada yo dije, yo quiero, yo levanté la mano muy <risa> impulsiva. sí, muy impulsiva pero ahora entiendo por qué y a pesar de haber estado es súper loco esto, ¿eh? lo que les voy a contar a pesar de haber estado que yo no participo mucho que yo las leo, que yo estoy así como de, desde afuera Estoy en otros, en otros cursos, o he estado en otras instancias, y de una o de otra manera sale una letra hebrea sale un concepto que tiene que ver con esos lugares de por allá, de, es increíble. Increíble, sobre todo en estos últimos dos meses. Así que, así que gracias, gracias, gracias y más gracias. Gracias Brenda, gracias, qué bonito. Es que lo que pasa con Brenda es que cree que está afuera, nada más cree. <ríe> Tú crees que estás afuera, pero Hashem ya te tiene agarrada con todo su amor. Adelante, Rap. Yo, yo, estoy, yo estoy maravillado de modo acumulativo porque cada una trae una faceta completamente distinta de... Wow. De lo que yo le pido a Jem que me sea dado provocar con mis libros. Eh, vaya que es muy necesario un feedback como, como el que diste ahora. Eh, de pronto, en alguno de los libros pusimos un glosario, por ejemplo. Pero no estoy seguro si, si me acordé de poner un glosario ni siquiera en la mayoría de los libros. Eh, pero tendríamos que hacer algo así. Y, y si me haces el honor de estar leyendo mis libros, no te quedes con preguntas. Para eso es que hemos creado los espacios dialogales que tenemos, eh, sobre todo en Telegram, eh, es donde es más práctico y donde funciona con más facilidad, eh, para que haya, que haya una instancia dialogal abierta todo el tiempo. Eh, si hay algo que adentro de uno de mis libros no se entiende, a mí, a mí me interesa personalmente saberlo. Y entonces, cuando hagamos una nueva edición enriquecida, ya para Biel es un dolor de cabeza, tengo tanto para agregarle a Biel para una nueva edición el día que podamos ocuparnos. Eh, pero, pero está bien, todo eso se, se está ordenando, porque la idea es, si ustedes se dan cuenta que yo trato de hablar claro, y hablar claro quiere decir us, usar metáforas que en nuestra cultura es posible entenderlas. Que ese es el mayor problema que personalmente encuentro, en todas las transmisiones de todas las tradiciones iniciáticas, la mayoría de las cuales son bastante equivalentes en su enseñanza, en lo que intentan hacer en el corazón del hombre. Pero en general los que, los que intentan transmitirlas de un eslabón a otro de la cadena, siguen usando metáforas que nadie entiende. Y, y, y parten de la base de conocimientos que no están presentes, ni en el que transmiten ni en el que reciben. Eh, y, y yo lo que trato de hacer es de salvar ese obstáculo, es aprovechar que ayer me regaló la oportunidad no solo de estudiar Torah y Kabbalah, sino de vivir en el mundo de la literatura y de la filosofía y de las matemáticas y, y, de, y de tantas otras cosas y, y de las religiones comparadas por tantos años, para poder tomar esos contenidos que, que se convierten en aguas profundas y místicas, si los lees, en, en un lenguaje que no comprendes, y convertirlos en, en las cosas que yo aplico en mi propia vida, en mi propio decir que, que la Kabbalah es para mí un modo de vida, y, y de ese modo trato de transmitirlo. Así que, si no era obvio, tenemos las puertas siempre abiertas, tenemos instancias dialogales, tenemos una tertulia y una cantina para conversar acerca de todo lo que pasa en los libros y en la vida de las personas que leen los libros. Así que muchísimas, muchísimas gracias por el feedback. Eh, es precioso recibir tanta amabilidad junta y, y, y sentir que eso tiene que ver con la resonancia de, de lo que escribo, de lo que escribo por amor, de lo que escribo porque siento que es imprescindible. Gracias, gracias. ¡Wow! ¡Cuánta emoción! Gracias, Juan.